We'll <laughs> be Yo soy de Austria, soy austríaca y uh, oyente. No tengo personas sordas en mi familia, pero empecé a interesarme por las, uh, las lenguas de señas en 2009. Y en Austria empecé a um, aprender uh, lengua de señas. Y después también uh, otras lenguas de señas, como lenguas de señas, señas de Alemania y de, de Suecia. Y uh, uh, primero, yo no, yo no con, para licenciatura, yo tengo una licenciatura en educación, entonces no, nada que ver con lingüística, pero cada vez más uh, empecé a interesarme para temas lingüísticos y hice mi maestría uh, en lingüística de las lenguas de señas, entonces ya me especialicé um, para trabajar con, con ese tema y después uh, hice el doctorado en lingüística de lenguas de señas también um, en la maestría, la, la licenciatura hice en, en Austria y después la maestría en, en Hamburgo, en Alemania y el doctorado en uh, Suecia, en Estocolmo. y uh, Sí, muy Temprano en mis estudios empecé a interesarme por las lenguas de señas um, um, como de comunidades más chicas, de, de pueblos o lenguas de señas indígenas. Y um, me interesó sobre todo para um, preguntas uh, sociolingüísticas uh, y de antropología lingüística, que quiere decir, a mí me interesa la influencia de la sociedad y de la cultura sobre la lengua y al revés, la influencia de la lengua sobre la, la, una sociedad o una cultura. El tema de emergencia de lenguas de señas, cómo surgen las lenguas de señas y uh, cómo se desarrollan. Um, y específicamente um, me he interesado por uh, la influencia de la gestualidad sobre um, la emergencia de una lengua de señas. Uh, yo estuve en, en Alemania, Hamburgo, en uh, estudiando lenguas de señas de pueblos y uh, como tuve que escoger una lengua específica para mi proyecto, de, para mi tesis de maestría. Y en una conferencia en uh, India um, encontré a Ernesto uh, Escobedo Delgado, que es un, um, un soldado de, de la Ciudad de México, y él también anteri anteriormente uh, había trabajado en Chican y bueno me contó sobre la comunidad y, y, y la gente y la lengua y me gustó y a mí siempre me, me gustaba viajar y uh, no, no conocía México entonces decidí de irme a México y como leí todo lo que encontré sobre, sobre la lengua de señas eh, en Chicán o en, en Yucatán más generalmente. Fui a México y después encontré a Olivier. Y um, Olivier... Um, nos, nosotros fuimos al, a, a Chicán juntos, decidimos de, de ir juntos. Y él ya había trabaja trabajado en Chicán y um, me, me llevó. Y sí, me, me encantó, me, como... Fue muy fácil conocer a la gente y empecé a, a aprender a, la, la lengua de ellos. Y sí. Uh, yo vi que hay ciertos otras partes del léxico que um, tienen más variación que, que otras, por ejemplo, yo uh, hice un estudio sobre uh, los números uh, números cardinales, bueno, uno, dos, tres, cuatro, <ríe> hace como el infinito, um, y allá hay, bueno, de uno a diez es muy parecido porque es, se basa sobre la práctica de, de contar con los dedos y es la misma cosa que hacen los oyentes pero después, uh, más que 10 o más que 20 de, de, ya es una cosa, un tema bastante abstracto y las, um, los sordos en las comunidades en las cuatro comunidades uh, crearon como estrategias diferentes para um, construir números más um, um, más más grandes, más altos. Por ejemplo, que uh, los mayucatecos tienen un, um, bueno, tiene, siempre saben, uh, um, siempre se orientan um, con lo, lo, las direcciones cardinales. Y, por ejemplo, hacen los apuntamientos siempre a, las, a, a los... Eh, los lugares específicos um, y um, um, con, en, en otras lenguas de señas porque, por ejemplo las, los señantes usan es, el espacio um, eh, enfrente, de, de, de, bueno, enfrente de sí para localizar personas u, um, objetos o uh, conceptos más abstractos y después pueden mostrar, pueden referirse a, a ciertos puntos y um, mostrar como relaciones entre personas o conceptos, pero en cambio los mayucatecos no hacen eso. Y um, sí, eso me pareció muy interesante um, uh -huh. y también muy nuevo porque um, si sí, no se puede um, usar la lengua de señas o usar apuntamientos, um, de la misma manera como se puede, por ejemplo, en lengua de señas austríaco. Hay gente que dice que... Um, hay personas que dicen que las lenguas de señas son muy interesantes porque son lenguas que surgen eh, de la nada, pero de hecho no es verdad, porque las personas solas siempre están um, en el mismo espacio y en, en interacción con sus familiares, y sus amigos y amigas y vecinos y vecinas. Y, y por eso van observando um, los gestos manuales y los gestos no manuales eh, que esas personas usan. Y van usando esa, esos gestos como una base para crear un sistema lingüístico más um, sistemático y más convencionalizado. Y entonces muchas señas tienen um, una forma y una función muy um, parecida a la de los gestos. Pero al mismo tiempo, um, las señas y los gestos son, son cosas diferentes, porque en una lengua hablada los gestos son como um, complementarios pero en, en lengua de señas es el, es el canal o el medio único para comunicarse y por esto muchas veces hay cambios eh, semánticos y cambios um, uh, formales, fonológicos a los gestos cuando, um, se, cuando son usados, cuando son incorporados dentro de, de una lengua de señas. Bueno, yo, personalmente, yo no veo las lenguas de señas emergentes como un grupo mm, homogéneo de, de lenguas. Y um, porque qué, uh, de, de un punto de vista uh, sociolingüístico y de un punto de vista lingüístico también uh, pueden ser muy, muy, muy diferentes las lenguas de señas emergentes, lo que llamamos L emergentes. Okay. Um, porque pueden surgir en, en situaciones muy distintas y um, por eso a mí, yo, yo no, me, no me gusta mucho clasificar todas estas lenguas uh, todas estas situaciones como lenguas de señas emergentes okay. uh, pero yo, uh, yo creo que estudiando las lenguas de señas um, estas lenguas que surgen en situaciones muy distintas sea, sí, hay lenguas de señas que surgen en escuelas o dentro de, de, de familiares como, como es el caso de Chicán, o en, en pueblos, o en ciudades, o en, en, um, con, con solo una o con varias generaciones de señantes. Y nos permite ver cuáles son los... Um, los elementos lingüísticos que surgen primero, que surgen como que están presentes desde el, el, el inicio y cuáles um, necesitan como más tiempo para, para desarrollarse. De, de un punto de vista de, metodológico, yo creo que... Um, es difícil uh, hacer una comparación del léxico um, en una lengua de señas muy, um, um, muy, muy, muy, muy nueva porque hay mucha variación léxical y fonológica y um, como todavía no hay convenciones muy rígidas. Sí, y también a, al inicio yo trabajaba mucho con, con um, elicitación, con estímulos, Uh, para elicitar el, el, el léxico de las comunidades diferentes um, y porque en, en, de una manera es muy práctico um, trabajar con estímulos porque se puede como controlar <ríe> uh, los, los resultados un poco, um, pero al mismo tiempo, um, trabajar, trabajando con, con elicitación o con estímulos, um, um, los resultados son más como artificiales y después no, no se sabe si, si los señores van a usar la, las, mismas, las mismas formas en conversaciones o en como discurso natural. Y por esto. Um, yo, al final de mi proyecto, yo trabajaba cada vez más con, con conversaciones naturales, uh, lo que a mí me parece más interesante ahora, pero también es más difícil para transcri transcribir y um, traducir, um, necesita mucho tiempo y um, también es muy difícil hacerlo um, sin la ayuda de... de, de de diseñantes um, nativos, ¿sí? Um, ahora estoy... Um, est ya empecé un, un, un nuevo trabajo, un nuevo proyecto de, de postdoc en uh, una universidad de... Um, la Universidad de Tilburg, que es uh, una ciudad en, en los Países Bajos, Holanda, y um, de hecho estoy en Austria, ahora no estoy en, en, en, uh, en Tilburg, uh, estoy um, trabajando a, a, a distancia y uh, nuestro proyecto se trata sobre um, uh, sobre Indonesia, sobre la, la isla de Bali y um, estamos estudiando um, home signs lo son uh, como micro lenguas de señas um, de son personas sordas uh, que um, no tienen acceso a una comunidad de sordos um, y por eso es diferente como es diferente de, de, de chicano o o no, o por ejemplo um, eh, y uh, estas personas solas crearon um, sistemas de, de comunicación solamente en interacción con sus familiares oyentes uh -huh. y en ciertos casos hay algunas pocas personas um, solas que conocen dentro de la familia o, o, o en, un otro, en un otro pueblo, por ejemplo, pero no tienen una comunidad y um, no aprendieron ninguna lengua de señas convencionalizada cuando eran, um, cuando eran chicos. Um, estamos haciendo una, una comparación entre um, varias situaciones sociolingüísticas en, en, en el norte de Bali. Bueno, de hecho, por causa de, de la pandemia, del, del COVID, um, es un, pro, un proyecto de documentación a, a distancia también. Yo uh -huh. todavía no he ido a Bali porque um, no pude. Um, pero estamos trabajando juntos. Bueno, tenemos un equipo de, um, de gente en Bali también, uh, sordos y oyentes, uh -huh. uh, asistentes de, de investigación. Y eh, son ellas um, que hacen las grabaciones y que van a los pueblos, visitar a la gente, conocer a la gente, visitar a la gente, con, charlar con ellos y um, hacer um, grabar conversaciones, pero también hacer um, visitación. Y ellos um, hacen la, las grabaciones y después lo, lo ponen en, en internet y. Um, yo los <ríe> miro y después um, uh, las vamos analizando juntos. Es, de un punto de vista es, es, es difícil, pero um, a mí también... Y yo estoy triste de no poder irme a Bali porque me, sí, me interesa mucho, pero um, al mismo tiempo... Um, de un punto de vista ético, um, me parece positivo también de, um, que um, la, las, las, los miembros de las comunidades um, en Bali locales um, están más como incluidos y tienen más responsabilidad um, dentro del proyecto y um, hacen un, un súper trabajo. Um, ellos, sí Estoy muy, muy contenta. Um, sí, yo creo que es muy importante um, difundir este, um, bueno, los, los resultados de nuestros estudios um, no solo a un público um, científico, lingüístico, académico, pero también para personas que, sí, los miembros de las comunidades, los, los sordos y los oyentes de, de países diferentes, y um, yo creo que es muy um, muy positivo y muy importante que lo que, lo que hacen ustedes en, um, en, los, um, en el proyecto de lengua de señas mayucateca um, que van hablando también uh, en la televisión y la radio y um, um, en los medios sociales um, para como difundir la, la, la información sobre estas lenguas um, que también son, son, son lenguas, verdaderas lenguas de, de, de México y hacen parte de, de, de la diversidad cultural y lingüística de, de México.